Hola, ¿cómo están? En este video me gustaría hablar sobre boletas electrónicas. Hay muchos usuarios que me han consultado si las boletas se envían o no se envían a impuestos internos, como la factura, y la respuesta es que no, las boletas no se envían a impuestos internos. Ahora, en estricto rigor, igual hay otra cosa que se envía a impuestos internos, que son los reportes de consumo de folio, y esos reportes de consumo de folio se envían todos los días. Ya hemos hablado en otros videos sobre eso. Lo que ustedes sí tienen que hacer con las boletas es mensualmente, antes de... Eh, declarar el, el, el impuesto el, el IVA el, antes de enviar el fórmula 29 tienen que cargar los resúmenes manuales ya que en el fondo es cuando están reportando impuesto interno cuántas fueron las boletas que efectivamente emitieron entonces vamos a ver cómo se hace eso para eso tienen que ir a servicio online de ahí van a facturar eh, la electrónica y acá hacen clic donde dice registro compra y venta. ingresar al registro y acá seleccionamos un periodo, por ejemplo, mayo 2018, hacemos clic en consultar y ahí nos va a mostrar la información, en, en este caso estamos en la página de certificación de impuestos internos y la información que hay acá es de certificación, pero en el fondo de la pantalla recuerden que de producción es exactamente la misma, entonces aquí tenemos que ir después a donde dice venta y acá abajo dice agregar resumen. De boletas u otros Entonces hacemos clic ahí Y nosotros podemos ingresar al en resumen Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es Seleccionar en este caso la boleta, El número de documentos, por ejemplo 10 Las operaciones eh, Exentas, si es que tuvieron boleta exenta, La cantidad la, eh, Los montos exentos Si tuvieron montos exentos, montos neto, Por ejemplo 1000 El IVA de la boleta. Y el total ¿Ya? en el fondo tienen que ingresar los diferentes datos que tienen como resumen en el sistema y con eso simplemente hacen clic en ingresar o reemplazar obviamente si ya tenían un dato va a ser reemplazado si no se va a ser ingresado y volvemos a la pantalla anterior y ahora podemos ver que nos apareció acá esta línea que está indicada como resumen eso significa que nosotros la agregamos ahora manualmente y, y eso es lo que tienen que hacer con las boletas, entonces las boletas electrónicas no se envían automáticamente a impuestos internos porque impuestos internos no lo pide si sí se envía un reporte de consumo de folios, pero ese reporte de consumo de folios no crea este resumen de manera automática por lo tanto tienen que agregarlo manualmente ahora, ¿de dónde sacan ese resumen? bueno, de sus ventas si ustedes emitieran boletas en papel y no boletas electrónicas, el ejemplo es el mismo, ojo, ojo con eso entonces también tienen que agregar resumen pero eh, hace, a, a, eh, colocan boletas eh, afecta en el caso que sea eh, boleta con impuesto en papel, que es el código 35. En este caso nosotros lo seleccionamos electrónico, electrónica, pero la idea es la misma. ¿Ya? Y eso es todo. Con eso pueden agregar la información. Y recuerden que si tienen vouchers de Transbank, los vouchers de Transbank no valen cuando tienen boleta electrónica. ¿Por qué? Porque tienen que emitir la boleta electrónica igualmente. El voucher de Transbank solo reemplaza la boleta en papel. Entonces, si ustedes tienen una venta con transfang y tienen boleta electrónica la boleta electrónica igual tienen que darla ya ahora si ustedes tienen solamente boleta en papel nuevamente acá en el resumen ustedes informan las boletas en papel y por otro lado informan los pagos electrónicos contratos ya pueden hacer las dos opciones y tendrían dos resúmenes y eso es todo lo que tienen que realizar para poder informar eh, las boletas electrónicas antes de declarar el formulario 21 cualquier cosa pueden consultar en los comentarios